Como instalar Inkscape. En la descripción del video voy a dejar el enlace para descargar el Inkscape. Pero por las dudas que quieran hacerlo por ustedes mismos, pues de esta otra forma, simplemente en Google pongan, escriben Inkscape, Knin. Si vimos mal, Inkscape I -N -K -S -A sí. le damos enter y nos va a mandar a eh, un montón de páginas de Inkscape y lo que tenemos que hacer es vamos a la página principal de Inkscape va a tardar un cachito, depende de nuestra conexión y ahí en la página de Inkscape, incluso aunque no, eh, no haya terminado de descargar, vamos. Fíjense que los menús cuando paso el cursor, se van abriendo. Vamos a descarga, descarga. ¿sí? Y acá en la página de descarga de Inkscape van a aparecer las distintas versiones para los distintos sistemas operativos. ¿Sí? Nosotros eh, supongo que usamos eh, Windows, pero también tenemos para GNU Linux, o sea, para Waira, para Ubuntu, para Red Hat, para cualquiera de las eh, eh, distribuciones de Linux. Tenemos para las máquinas Mac, ¿sí? y si nos queremos dar maña, tenemos también el archivo de, de código fuente, eh, porque recuerden que el InScape es software libre. Entonces yo voy a hacer la, la, la fácil, me voy a ir a Windows. Y en Windows tenemos que averiguar qué, eh, qué tipo de, de Windows tenemos, si es para 32 bits o 64 bits. Las últimas versiones del Windows, eh, la versión 10 por ejemplo, eh, es casi seguro que tiene instalada una de 64 bits. Pero por las dudas conviene eh, averiguarlo. Eso lo vamos a ver en otro microaprendizaje. Eh, si no, bajamos la de 32 bits Otra alternativa, si las conex la conexión les da Es descargar las dos versiones Y empezar instalando la de 64 bits Si les enseguida les aparece un carterito diciendo que no, que no se puede instalar Entonces es que tenemos un Windows de 32 bits Eso es una, una alternativa Pero también depende de la conexión que tengan Si tienen una conexión lenta, costosa, de datos, o lo que sea No va a poder ser Vamos a suponer que yo tengo la versión, la versión de Windows de 64 bits. Hago clic acá. Y me aparecen dos tipos de eh, archivos. ¿sí? En realidad tres. Esta es la versión comprimida. Vamos a hacerla bien fácil. Eh, cualquiera de estos dos, la de selección de comprimida, después vamos a ver en otro microaprendizaje cómo eh, descargar eh, cómo descargar y descomprimir eh, podemos bajar esta o esta si ¿sí? eh, si tienen dudas bajen la versión exe ¿sí? que es lo que voy a hacer yo bajo la Excel versión exe y me dice en inglés gracias por descargar pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y le doy guardar archivo, me aparece esta ventanita acá ¿sí? Y acá elijo el botón de... Le doy clic en el botón de guardar archivo. Entonces va a empezar a descargar. ¿sí? Yo le voy a decir que lo descargue en la carpeta de descarga. Eh, y le doy guardar. Va a tardar un ratito. ¿sí? Yo acá para tener la pantalla completa apreté la tecla F F11 en el navegador. Esto lo tienen casi todos los navegadores. Yo uso Firefox, pero se puede usar Opera el Chrome eh, el Edge que es la nueva versión del Internet Explorer todos apretando F, la tecla F11 de nuestro teclado se hace pantalla completa o pantalla con todas las eh, con toda la información incluyendo la barrita de abajo del Windows ¿sí? si yo lo quiero en pantalla completa aprieto F11 y aparece así bueno eh, en el caso de Firefox yo acá hay una flechita acá abajo que me va indicando cómo va descargando. ¿sí? Si yo... va a tardar 12 minutos, esto no lo voy a hacer durar 12 minutos. Eh, pero si yo tuviera un Chrome, por ejemplo, acá abajo, en la barra de abajo del navegador, aparecería eh, cómo va el desarrollo de la descarga. Una vez que se descarga el archivo, simplemente vamos a la carpeta de... al... perdón, al al explorador de, de archivos el explorador de windows vamos a la carpeta de descargas y buscamos el archivo que, eh, que descargamos le hacemos doble clic fíjense que acá está entre estos dos archivos está descargando recién el programa ¿sí? cuando termina de descargarse hago doble clic y comienza la instalación del, del programa eh,